Vamos a empezar a ver todas las opciones que tiene Zotero para guardar o almacenar las referencias en nuestra base de datos. ¿vale? Y iremos pues, trabajando con las distintas opciones. La ventaja de instalaros el conector web, que os lo voy a enseñar, ¿vale? voy a cerrar, voy a abrir otra ventana. ¿Vale? ¿Veis? Yo ahora mismo estoy en, en el navegador, en Mozilla, y fijaros que eh, tengo aquí ya eh, instalado el conector. Esta Z que hay aquí es el conector de, de Zotero. Entonces, de forma que eh, eh, Zotero, como ya hemos dicho, nació como un complemento al, al navegador Mozilla... Entonces, eh, es muy interesante. ¿Por qué? Porque mmm, cuando nosotros estamos navegando por Internet, si eh, estamos, en, por ejemplo, en una, en una página web, no sé, yo me voy a meter, por ejemplo, voy a hacer, vamos a ver, voy a hacer una prueba si aunque sea un poco en, eh, voy a poner ah, Amazon Libro, la eh, Casa Verde. Vamos a ver. Voy a hacer un, vamos a ver si me sale bien, ¿vale? Vamos a suponer que yo estoy en la web, ¿vale? Y bueno, aceptar cookie. Y eh, bueno, yo estoy viendo, por ejemplo, este libro. Entonces, eh, automáticamente, si yo doy aquí en el, en el Zotero o Conector, le digo que sí, veis, me detecta, me va a detectar que lo que yo estoy visualizando es un tipo de documento, que en este caso es un libro. Y de, de esta forma yo puedo ya directamente, ¿veis?, guardarlo en Zotero, ¿ves? Como yo ahora mismo estoy eh, logueada en la versión aplicación y estoy en la versión web, directamente me dice dónde lo quiero guardar, pero yo puedo desplegar aquí, ¿veis?, y le puedo decir, bueno, pues lo voy a guardar en, en mi biblioteca en general o la voy a guardar en una carpeta. Vamos a suponer, aunque sea una tontería, lo voy a guardar aquí, ¿vale? Le digo hecho y eh, automáticamente ese documento me lo ha guardado. Me voy a meter en el catálogo de la, de la biblioteca. ¿vale? Voy a buscar, eh, no sé, voy a buscar eh, diatomeas. ¿vale? Y en este caso pues voy a buscar en lugar de un libro, voy a buscar un artículo. Bueno, por ejemplo, este. Bueno, ¿veis que ya me lo ha detectado? ¿Lo veis aquí? Ya me ha detectado... Me está detectando que esto es un artículo. Podría eh, coger y guardarlo ahí, le digo hecho y eh, guardo pues, este, este documento, lo guardaría en Zotero. Como veis, pues esto es, es muy interesante y la verdad que funciona muy bien. Además, Zotero fijaos, permite eh, guardar la, la instantánea de la página web de manera que podéis eh, incluso eh, eh, acceder a esa imagen de ese sitio web aunque no tengamos conexión, ¿Mm? ¿vale? Esto también es muy interesante. Pues simplemente, si nosotros arrastramos ese PDF ¿eh? A, eh, a la ventana central de, de, de Zotero, perdón, pues eh, os va a aparecer. Fijaros, eh, cuando arrastréis ese PDF, normalmente lo primero que hace es añadir el, el PDF y después tenemos que extraer los metadatos. ¿no? Cuando extraemos los metadatos, por ejemplo, veis este que tiene aquí un punto azul, yo pincho aquí ¿vale? y le doy aquí esta flechita, veis, yo veo que tengo aquí mi PDF, pero además tengo los metadatos. Entonces el proceso es, primero arrastramos el PDF, ¿ves? lo soltamos aquí y si no lo hace automáticamente extraemos los metadatos. También, aparte de poder arrastrar a la ventana central de manera, veis que yo ahora aquí, pincho aquí y puedo abrir este PDF y me lo puedo leer. El RIS es un tipo de fichero estándar para trabajar con gestores de referencia. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo una prueba, voy a minimizar esto. Me voy a ir al, al catálogo, voy a cerrar aquí un poco, ventanas. Vale. Lo voy a hacer eh, aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que eh, desde cualquier base de datos yo me puedo oh, llevar a Zotero eh, y esta sería otra forma de guardar eh, las referencias en, en nuestro gestor. Yo lo puedo hacer eh, a través de un fichero RIS. ¿Eh? Este fichero RIS, eh, normalmente yo lo que voy a tener es el listado de las referencias que yo previamente me he descargado de un catálogo o de una base de datos. Por ejemplo, eh, si yo eh, estoy voy a irme a la pestaña de inicio del catálogo FAMA, que ya os digo, lo voy a hacer aquí, pero me vale para cualquier recurso. ¿eh? Eh, voy a buscar un libro cualquiera, por ejemplo, voy a poner aquí nanotecnología. Yo voy a hacer el ejemplo con un solo documento, pero evidentemente podréis seleccionar también un listado. Vamos a suponer que a mí me este libro, ¿vale? Que se llama Perspectivas de... sobre el desarrollo de la nanotecnología. Fijaros que eh, yo tengo aquí un botoncito que me dice exportar a RIS, ¿vale? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es exportar, me lo descargo, ¿vale? Y guardo el archivo. También, como os he dicho, lo podría hacer desde este coro, pero lo voy a hacer desde aquí. Y yo ahora me iría a, eh, a mi Zotero, eh, yo me voy a Zotero Aplicación y le diría desde el menú Archivo, Importar. ¿Vale? Y ahora, en este caso, eh, eh, cogería la opción que viene por defecto. Fijaros que puedo exportar también BigTest para los que trabajéis, por ejemplo, con... Eh, con látex o gris o un sotero RDF, si tiene distintos tipos de ficheros. ¿vale? Ahora me voy a descargas, que es de donde sé, ¿veis? Y aquí tengo el que me ha generado el catálogo Fama. Le digo abrir y ahora me dice eh, copiar archivos a la carpeta, enlazar a archivos en ubicación original. ¿vale? Pues si queréis hacerlo, podéis hacerlo de las dos maneras yo lo hago siempre con la primera opción le digo next y ahora lo que va a hacer es veis me acaba de importar esta referencia pero fijaros qué interesante me ha hecho la importación pero además me ha creado como una carpeta con esa fuente de importación en este caso es el catálogo fama que la, la herramienta que hay detrás es primo yo ahora puedo coger, dejarlo así Puedo, si quiero, renombrar, renombrar esta colección o puedo este elemento llevármelo a otra carpeta distinta. Pero si, si os fijáis aquí, lo que yo tengo eh, simplemente es la, la referencia, ¿eh? lo, los metadatos. Como veis, del Chef RIS me ha extraído además el, el tipo de, de documento y los campos que a mí me sirven para identificar el documento-libro. Otero además tiene una amplia compatibilidad con un montón de fuentes, ¿eh? y además fuentes externas, porque nosotros estamos viendo eh, que, eh, por ejemplo, vais a poder trabajar con un catálogo como FAMA, o vais a poder trabajar con base de datos como, por ejemplo, PAMME, ¿no? la base de datos de biomedicina, o cualquier otra base de datos de otra, de otra área. Pero además también tiene bastante compatibilidad con otros tipos pues que no son tan eh, a, a ver, eh, no son tan académicas o no son tan convencionales ¿no? como podéis ver bueno, con vídeo de Youtube ¿no? yo tengo aquí guardado un vídeo de Youtube que lo he sacado pues de nuestro canal de Youtube o podéis hemos visto Amazon ¿no? el caso de Amazon Flickr, etcétera ¿vale? entonces eh, pues tiene esa ventaja ¿no? que se integra eh, muy bien con todas esas herramientas voy a entrar en Pandem Aquí está, ¿vale? Voy a buscar cualquier cosa. Nano, perdonadme si no tengo mucha imaginación. Vamos a buscar, por ejemplo, esto, nanotecnología. Y fijaros que yo ahora voy a seleccionar, por ejemplo, este artículo. Voy a pinchar el él, ¿vale? Bueno, pues automáticamente ya me lo veis, ya me lo ha detectado. Bueno, pues ya simplemente le digo guardar. Veis que casi me, me, me muestra como la, la última carpeta que yo he seleccionado. Pero yo siempre puedo cambiar, ¿vale? Le digo más y la voy a guardar en nanotecnología, ¿vale? Le digo hecho, ¿vale? Y ya eh, pues tendré este artículo guardado. Evidentemente yo me podría, mirad, a ver si puedo descargarme ahora el PDF, me podría descargar el PDF y lo puedo adjuntar. Estoy un poco pesado con el PDF, pero mira, ahora por fin tengo un PDF. Aquí está, ¿vale? Voy a descargarlo, Ahí va. descargar y lo voy a guardar. Y ahora ya voy a hacer lo del PDF. Bueno, pues yo también puedo, dentro de cada referencia, añadir el PDF. ¿eh? A posteriori también. Podemos, eh, desde Zotero, ¿eh? Eh, podemos eh, añadir eh, referencias de manera manual. ¿eh? Para ello, tenemos este símbolo, veis aquí, que hay un más. Eh, entonces, como otros gestores, podemos añadir una referencia manualmente. ¿Eso qué quiere decir? Pues... Si yo imaginaros, en lugar de usar la, la web o usar una fuente, pues no sé, de repente necesitáis guardar algún documento de manera rápida, pues aquí se puede teclear. ¿Vale? Entonces, yo puedo seleccionar previamente la tipología documental y yo puedo yo poner aquí, yo qué sé, el análisis ¿vale? de lo que sea. Voy rellenando los campos ¿vale? y una vez que yo le doy a intro, veis, ya me lo ha guardado aquí. Me lo ha guardado pues, en la tipología que yo he puesto, pero lo puedo cambiar. Claro que es muy interesante todos los tipos de documentos que incluye eh, Zotero. ¿eh? Patentes, película, bueno, tiene mucha, mucha variedad. Esto es importante, ¿por qué? Porque cada tipología documental, la referencia, eh, tiene unos elementos que identifican un tipo de documento de otro. Pero luego hay una opción muy interesante, que es esta segunda que veis aquí, que es la varita mágica que es una maravilla. ¿vale? Esto, aquí podéis añadir cualquier documento mediante un identificador. Eh, puede ser un, un ISBN, que como sabéis es el, es el identificador internacional para los libros, el PEMIP es el identificador de la base de datos PubMed. El, el DOI, como sabéis es el, como el DNI de los documentos digitales. O, bueno, pues quizás más interesante para el área del CRAI puede ser el, el, el número o, o, o la referencia de Archive.org. Eh, ¿eh? Sabéis que eh, Archive es un repositorio de física, de forma que yo voy a hacer eh, una, una prueba, ¿vale? Voy a poner aquí Archive.org y voy a conectarme, ¿vale? Voy a entrar en cualquiera, aquí mismo, eh, y voy a buscar un artículo. Fijaros, yo ahora lo único que tendría que hacer es coger este numerito, lo, lo copio, lo voy a copiar y ahora a Azotero, le doy a la varita mágica, lo pego, pues ahí está, ¿veis? Y me lo acabo, fijaros qué maravilla. ¿eh? Lo mismo con el, el, el, con, el, con ese número Archive, eh, lo podemos probar con otros números identificadores, ¿vale? Entonces, esto es la verdad que es muy... Muy interesante y, y muy cómodo. En definitiva, se trata que vayamos compilando las referencias que vamos a necesitar para, para ese trabajo que tenemos que eh, redactar. Zotero ¿no? eh, eh, también eh, es compatible con, eh, bueno, pues con, con, con algunas herramientas como eh, pues OCLC, eh, WebCat, que es el catálogo colectivo a nivel mundial más importante que hay, eh, CrossRef. Google Escolar, etcétera. etc. ¿Vale? Simplemente es que tenéis en cuenta con qué fuentes trabajáis y vais guardando como más cómodos resulte. ¿vale? Esto ya depende de cada, cada usuario. ¿Mm? Básicamente, eh, hasta aquí, eh, bueno, sería la forma de guardar las referencias. ¿Mm? Eh, y podemos también, el zotero, almacenar, almacenar imágenes, páginas web, es decir, cualquier tipología documental. Luego, lo que tenemos que ir es organizando esas referencias en carpetas. Fijar que podemos, fijaros que podemos crear carpetas, bueno, colecciones, que es como la llama Zotero, o subcolecciones. Esto es muy interesante para reflejar en un momento dado la estructura de un trabajo que estemos redactando y que queremos, de alguna manera, reflejar dentro de las carpetas en nuestro gestor pues lo que vamos a citar en cada parte, ¿vale? Nosotros esto lo solemos recomendar pues cuando alguien quiera hacer un trabajo. Entonces, como veis, aquí tenemos eh, eh, si nos posicionamos en mi biblioteca podemos darle aquí a nueva colección y pues podemos crear una nueva pues por ejemplo mi, eh, mi tesis vale, le voy a poner decir, ok ¿vale? y si yo ahora eh, quiero crear una subcarpeta eh, dentro de mi tesis pues seleccionando esa carpeta en la que quiero crear la subcarpeta le voy a dar a más y le voy a poner eh, pues no sé métodos. Le digo OK ¿ve? y ah, no me la ha he hecho. Bueno, a ver si la puedo meter aquí. Ahora, ¿veis? lo que ah, Bueno, no me la ha he hecho, pero lo que he hecho simplemente la he llevado dentro de la subcarpeta, eh, la he metido dentro de la carpeta como subcarpeta y ya me he hecho el árbol jerárquico. Si yo ahora, por ejemplo, quiero, quiero guardar un documento que me haya guardado recientemente, pues lo único que tendría que hacer es de seleccionarlo, igual que hacemos en Mendeley, lo dejo caer en una de las colecciones. Otro aspecto interesante que es una opción nueva en Zotero es lo que puedo también tener aquí eh, creados canales RSS, ¿veis? Por ejemplo, yo tengo aquí dos canales RSS. Uno es de, de un periódico de, de expansión de, de, de la parte de emprendedores y, en este caso, esto es un canal RSS de la revista Investigación y Ciencia. ¿vale? Entonces, es muy interesante porque todo lo que va eh, apareciendo en ese canal RSS pues, eh, me va a aparecer aquí y lo puedo directamente añadir a mi biblioteca.